Cuatro años después el chaval se ha graduado Y se pregunta si realmente ha aprendido algo pues... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Hey, empezaré con un cliché ¿Cuál es el sentido de la vida? No lo sé ¿Cómo lo voy a saber si ya pasaron cuatro años? Y es como si nunca me hubiera graduado Y nunca me hubiera levantado del sofá Nunca lo hubiera dejado todo atrás Nunca hubiera tomado una decisión Y nunca hubiera escuchado el canto de un ezán. Graduado como y West Como menos trabajo, más estrés Aún hay crisis cuatro años después Podría migrar, pero hay crisis en mí, esté donde esté Y mañana me entrevistan a primera hora No te chives, pero en el fondo no quiero que me cojan Y eso supongo que en esa mesa se me nota Mientras analizan cada palabra de mi boca ¿Por qué debemos agradecer? Tener un curro que nunca nos va a satisfacer tenemos que besarles los pies, agradecer que nos inyecten estrés. Pues por el dinero, el puto dinero, no crece de los árboles y no serías jardinero. Pero yo aún así sería rapero. Y como más lo digo, me suena menos serio, pero. Cuatro años después, el chaval se graduado y se pregunta. Pues el chaval se ha graduado y se pregunta si realmente ha aprendido algo. Pues... No, sé, no, sé, no, sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Hey, ¿cuál es el sentido de la vida? Cuando un señor postrado en una silla que no puede hablar y no puede andar. Quiere acabar literalmente con su rutina 50 años, 50 Bebiendo zumos desde una pajita Y pese todo parecer Una mierda, el tío aún te sacaba Una sonrisa, le dije Ey, ¿por qué no te vienes de paseo? Con sus ojos llorosos me apuntaba a cielo Y que se suponía que tenía que decirle Que la vida es bonita y que no esté Triste chistes del destino Me quebró y con sus casi móviles Brazos me pegó, no quería que Yo me pusiera a llorar después de esto ¿Cómo podría quejar de más? Pero lo yeah. haces, porque todo es el contexto en el que naces, Sí, todo es el contexto en el que yeah. naces, si no, nunca seríamos capaces de ser felices Por ejemplo, cuando naces en un pueblo Y todo el mundo te conoce desde pequeño Y el conservadorismo aún es fuente de miedo Y eso te hace esconder tus propios sentimientos Y sales afuera y creces, conoces y mientes para encajar en los cánones Hasta que al fin abres tu corazón Y ves que no encuentras nada más que aceptación Porque a mi amigo le gustan las pollas Si te ríes te digo, fácilmente te violas Y que deja de cuestionar ese de los otros porque escondes el tuyo propio. Ya él le conocí hace cuatro años cuando ingresé en la universidad. Y hace cuatro años ella ingresó en prisión por atreverse a arriesgarse por su comunidad. Vaya comparación ya. Pero es que no puedo olvidar ese día que su madre dijo que no podía dormir Por temor a olvidar la cara de su hija tras salir el sol Y ahora ella vuelve a casa como yo pero solo ella es capaz de apreciar ese sol Y pues yo que he prendido, he prendido fuego al diploma Pero sé que fui bendecido tras lo que he vivido esos cuatro años Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Y que hay de nuevo en el barrio, nada Y qué tal con la novia. como siempre y qué tal el trabajo ¿Qué? Y por eso me aterra el por verano eso, Por eso, por eso me aterra el por verano eso, Por eso, por eso nos aterra el por verano eso, Por eso me aterra pasar el verano eso. contigo